Bueno, saludo. En esta hora les quiero compartir un método que he descubierto en el WhatsApp y es de eh, compartir nuestra ubicación en tiempo real, que nuestros contactos sepan en dónde estamos y viceversa, que ellos nos compartan y nosotros les compartimos a ellos también nuestra ubicación y pueden vernos en tiempo real. Lo único que tenemos que hacer nosotros es eh, tener WhatsApp instalado en nuestro dispositivo móvil. En mi caso le voy a compartir ahora la pantalla de mi teléfono para que vean cómo se hace el método. Es muy sencillo, muy fácil. Eh, les voy a poner el teléfono un poco más grande para que eh, puedan ver bien. Ahí. Bueno, una vez que estemos en el dispositivo vamos a buscar la aplicación WhatsApp para eh, iniciar con el proceso. Abrimos WhatsApp. Vamos a, vamos a escoger un contacto cualquiera en mi caso voy a coger a este contacto damos clic aquí en es, en esta este logo de, de ajuntar adjuntar damos clic allí luego damos clic aquí en ubicación damos clic allí luego damos clic en ubicación en tiempo real damos clic allí y como pueden ver aquí estoy yo entonces aquí nos van a salir cuánto tiempo queremos compartir nuestra ubicación una hora ocho horas quince minutos entonces voy a darle clic en ocho horas y aquí le puedo añadir un comentario a ella y luego le damos clic en enviar y como pueden ver, si nosotros no queremos seguir compartiendo nuestra ubicación en tiempo real, que la persona vea por dónde andamos. Aquí dice dejar de compartir, porque como es en tiempo real va a ver todo nuestro movimiento. De nosotros depende que nos vea o que no nos vea. Entonces aquí le damos clic en dejar de compartir en caso de que no queramos que nos siga viendo. Como pueden ver, este es el lugar donde me encuentro yo ahora. Aquí estoy en mi casa. En mi casa exacta, justo aquí en mi casa entonces ella sabrá que estoy en mi casa porque esté es en mi barrio entonces de este modo se comparte nuestra ubicación en whatsapp 3 de whatsapp Bueno eso ha sido todo por hoy, espero que la disfruten y si tienen alguna inquietud una pregunta me la pueden dejar en la descripción del video y yo les estaré respondiendo en cuestiones de horas. Espero que la pasen bien y no se olviden de suscribirse.